Hola, buenas tardes. Soy Esther Francia, psicoterapeuta emocional desde hace más de 25 años. Me entusiasma poder presentarte hoy el curso del gemelo de Vida. ¿Por qué? Porque es el método más rápido que conozco para poder resolver dudas y conflictos que puedas tener en tu vida. Es un curso realmente muy completo, muy intenso, en el que te voy a dar todas las claves para poder conectar con tu futuro perfecto o lo que es lo mismo, la mejor versión de ti misma o de ti mismo. De ese modo vas a poder obtener todas esas respuestas a las dudas para que puedas también tomar las decisiones más correctas. Bueno, ¿qué es lo que te va a aportar este curso? La verdad es que el método del gemelo de vida es un principio realmente vital que todos tenemos y con el que podemos realmente llegar a conectar con esa parte nuestra sobrenatural con ese futuro perfecto, ese potencial de futuro perfecto y de ese modo vas a poder resolver cualquier problema de cualquier ámbito, ya sea emocional, social, económico, laboral, físico. El único límite que vas a tener aquí es el que tú misma te pongas o tú mismo te pongas, porque ya no es una novedad y numerosos científicos hablan de ello. Así que... Aquí tienes este método para poderlo lograr. ¿Y por qué, por qué me he decidido ahora con este curso? La verdad es que estamos viviendo situaciones realmente duras, de incerteza, de ansiedad, de miedos, de, de dudas. En ocasiones incluso hay personas que se sienten muy perdidas. Conectar con tu gemelo de vida te da la oportunidad de vivir en paz. Te da la posibilidad de sentir esa sensación de que todo está bien. De aceptar lo que sucede, pero enfocar tu mente en ese agradecimiento, ese amor, ¿no? Y si le permitimos al gemelo que actúe en tu vida, toda tu energía, toda tu vibración va a cambiar. Y de ese modo también vas a, a poder permitir que que llegue a ti esa solución, que tú ni tan siquiera sabes que existe. Para mí realmente el gemelo de vida es magia. Me han sucedido cosas realmente inesperadas que luego han sido la solución a los problemas que yo tenía. Así que si has llegado hasta aquí es porque eres una de esas personas que no se conforma con seguir viviendo y esperando a lo que suceda. Eres seguramente una de esas personas que con ganas de dar un cambio y que es capaz de aceptar el modo en que llegará. Para cualquier cambio, sin ninguna duda, es necesario una decisión y acción. Solo has de decidir realizar el curso y darle al clic. Así que luego espero tus experiencias también. Ah, Y solo por la situación que estamos viviendo, quiero regalarte el CD de meditaciones y el libro Cambia tu vida en 24 horas. Así que en cuanto podamos realizar los envíos, os los mandaremos. No lo pienses más, no, no le des vueltas a tu cabeza, deja que sea tu corazón el que decida y inicia este curso, pero con ilusión y con ganas. Espero en el aula, felicidades por esta gran decisión que estás tomando en estos instantes.